Javier Correa se encara con la afición de Santos en el TSM. Después de 15 partidos disputados, donde en 6 ha podido ser titular y hasta el día de ayer acumular una pobre renta de solo 3 goles anotados. El delantero Marcelo Javier Correa de Santos Laguna había sido blanco de varias críticas por parte de los aficionados del conjunto de Torreón, algo que en el duelo ante FC Juárez detonó un tenso cruce entre el argentino y los fanáticos. Ya con el partido prácticamente definido, Correa apareció en el minuto 95 para poner el 2-0 a 0 definitivo luego de encontrarse un rebote dentro del área, sin embargo, su primera reacción fue dirigirse hacia el público detrás de la portería de Talavera, quienes les hizo gestos de «no los escucho» y encaró con algunos gritos. Aunque los compañeros del exjugador del Atlas trataban de celebrar con él, los empujaba para poder seguir insultando a los aficionados, lo que desató varias críticas en redes sociales. «No estoy de acuerdo con eso, puedes estar molesto, pero encuentras tu cuarto gol del torneo y ahora quieres pasar a la página, pero primero recriminas al público, pero el público exige», dijo Oswaldo Sánchez en la transmisión del partido. Los comentarios en las redes del equipo tampoco se hicieron esperar, pues en el tuit donde anunciaron el tanto de Correa, los mensajes de desprecio fueron evidentes. Como bajo a su compañero con un codazo y reta a la afición cuando su gol viene de un rebote. Jugador chico. Que pida perdón por lo que nos hizo como afición. Que lo multen y castiguen. Nadie está por encima del club. Por mí que lo den de baja. Así pasó con Carlos Juárez y Romano. Santos estará en la liguilla de forma directa, salvo una sorpresa mayúscula en la última jornada donde Santos tiene 7 goles de diferencia por encima de Tigres. Los defensores estarán en los cuartos de final de la Liga MX. Solo les resta recibir a Mazatlán FC en la fecha 17, donde tratarán de pelear con Pachuca por el tercer lugar de la tabla general. Por otro lado, Eduardo Fentanes, entrenador de Santos Laguna, habló este domingo luego de la victoria de su equipo ante los bravos de Juárez en casa, en donde dijo que una vez instalados en la liguilla deben de mejorar, pues la fiesta grande es un torneo aparte. Muy contento con nuestra afición, más contento todavía por la actitud de mis jugadores. Falta una jornada, hay que afrontarla con seriedad, humildad y con como venimos trabajando. Sabemos que la liguilla es otro torneo", dijo el estratega de Santos. Sobre la manera que festejó Correa en la segunda anotación al encarar a la afición, el técnico dijo, «Tengo que hablar con él para ver qué pasó, para que me diga qué pasó, hasta no tener esta conversación con él. No comentaré nada, tengo que hablar con él. Al final nos debemos a la afición», expresó en conferencia. Finalizó expresando que se siente satisfecho con el accionar de sus jugadores. El equipo mantiene el buen paso. Estoy contento por el compromiso y actitud de los jugadores?», finalizó.